¿Cómo están? Bueno, les traigo un nuevo video de Destiny 2 eh, como sabrán, no, hoy comenzó la temporada 13 Que es la temporada de la casa Perdón, me equivoqué, es la temporada de los elegidos Y, eh, bueno, vamos a ver todo lo nuevo que trae Es eh, así, en corto Vamos a ver el artefacto, el aumento del nivel de poder y todas estas cosas eh, quisiera ir... Voy a ir con mi titán, la verdad. Ok, mi personaje. Los cabal. Les guste o no, la guerra es lo único que entienden. Les dimos su merecido: devoradores de arena destrozados, gigantes de polvo derribados, segadores de hielo aniquilados. Hasta que nos confiamos y entonces Go nos dio la puñalada nos dejó sin aliento antes de que la vanguardia demostrara que la luz no es tan fácil de controlar. Debí haber actuado. Debí haber hecho pedazos a la Legión Roja. Pero no. Me quedé en el estandarte de hierro mientras nos arrebataban la gloria. Debería haber terminado antes de que nos cebaran. Antes de que nos usaran. Antes de que nos obligaran a aceptar como salvador a un asesino. Ahora, otra cabal belicista lidera una flota de Stenesis. Se acabó la espera. Estaremos ahí para detenerla. Hasta mi gente tiene una palabra para Paz. Pero no la usamos... ...a la ligera. No te habría convocado si no lo dijera en serio. ¿Paz con los Cabal? La oscuridad plaga los confines de este sistema. La Colmena es su aliada. Por un lado u otro caerás... ...como mi mundo. Emperatriz Kaitel. Lamento tu pérdida. Todos hemos sufrido. Sugiero una alianza. Los cabal no se alían. Solo conquistan. Traicionó a su padre por Cole. No creas que no te apuñalará por la espalda si le conviene. Mi padre era débil. No tenía ambición. Como tú. La humanidad solo sobrevivirá si el Comandante expande sus horizontes. Únete a mi imperio. Serás comandante y miembro de mi Consejo de Guerra. Con mi ejército y tu luz, los cabal aniquilarán a la Colmena. Luego, a la Flota Negra. Inclínate. No. Como quieras. Será mejor que te prepares, comandante. Afilaré mi puñal. Os veré en el campo de batalla. la hija de de calus creyendo que nos vamos a rodear ante, no sé, ante ella perdón o sea what the fuck brother que qué ha pasado aquí eh, bueno vamos a ir comenzamos con lo que es la actividad de campos de batalla eh, creo que no sé qué vamos a llevar a decir verdad bueno, escucha con se... atención la hija de Kalus, la emperatriz Keitel, ha venido a nuestro sistema para reunificar el Imperio Cabal. Hemos avistado un tanque terrestre imperial arrasando Nessus y Cora cree que está relacionado con la misión de Keitel. Quiero que se investigue de qué se trata. Ok. Vamos a darle una paliza que no va a olvidar. Al igual que a los dos. tuvo que aprenderlas por las malas. ¿verdad? Alerta, el tanque cabal está enfrente. Atraviesa su línea de fuego y echa un vistazo. Uh, que no le hace ni puta mierda, está muy buena. No sé cómo vamos a eliminar esa. Multa. La verdad no vengo preparado para esto, simplemente he venido a lograrlo como ustedes lo ven. Uff, no tengo munición pesada, Dios, tengo poquísimo, tengo que guardarla para. No sé ustedes, pero esto me parece como a las. a las fraguas, o the fuck? No sé. encima de eso necesitamos mucho móviles vender joder o sea estamos este equipo es ganando de salto como un asalto me imagino que en el futuro guardí esto no sabemos qué es eso Uh, y siguen llegando más Para los que no saben estoy usando profecía vertical Con carga programada Que es buenísima Hay aquí una currícula chance Como que está muy débiles estos enemigos hoy bueno. Dios, yo sí, no llevando más enemigos. Oye, se bugió, está mojando la el Algo nos camina aquí. Comenzamos a por. el Voy a aquí? ¿Eh? ¿Puedo conseguirme aquí un ahí. <risa> Perdón, eso que Dios. Dios. Dios, voy a hacer esa nave. Oye, como que. Está viniendo mucho este que A ver, creo que hay que destruir la nave. A ver, vamos a darle. Estamos gastando toda la pesada para intentar bajar esa nave. que si no siguen llegando más enemigos y no traje una super para poder atacar o una super así no ya no es o sea no traje una super ofensiva a ver sí. a ver aquí tenemos a Ay, no tengo pesada dios este de aquí sí que se ve Que me va a reventar, pero no tiene No sé, mis bus de, de munición se fueron a. ya saben dónde. Ok, ahora tenemos que ir a otra parte. No sé qué onda con esa moto que no se puede correr. Nuevo objetivo. Según la información que has obtenido, hay un excomandante de la Legión Roja en la zona, dirigiendo desde tierra. Ese comandante Hostia, era un no simple me legionario me ido, bajo el mandato de Gaul. Ejecutó a una gran cantidad de guardianes sin luz durante la Guerra Roja. Desde entonces... Se ha convertido en un señor de la guerra entre los vestigios de la Legión Roja y ahora lleva el estandarte de Kaitel. Elimínalo. Divide a los líderes y gana tiempo para que nuestros exploradores averigüen qué planea Kaitel. Y quizá así logremos que se haga justicia por los guardianes que ejecutó. A ver que sabala un punto vengativo a veces. Por pues, más guardianes que hayan matado ya subidas, aquí, día, hay voloso, hay vivo, no pagó no, por su vida, pero después ya que no lo revioló, que no por la palabra, pero. A ver quién go pagó por lo que hizo. Bueno, hay algunos muchos que sí me están siempre en a mí. Han sido un poco flojos decirlo. No lo sé, está un poco flojo estos enemigos A ver aquí que no nos vayan a caer una nave en la cabeza. A ver, este se ve flo. Uy, ese punto hasta que aguanta. Ay no. Oh, empezó, eso no se puede ser. Sí. ¿Sabes? No estoy entendiendo qué es lo que hay que hacer aquí. Hay unos enemigos que están botando unas esferas. Están botando unas esferas bastante raras, pero. bueno, normalitas, ¿no? muy bueno este cañón de mano. estos puntos, no estoy entendiendo muy bien aquí. pero creo que aquí, estoy aquí a los titanes, a los limpio estoy aquí a los lo cabal, a los cabal, matándolos con puño, paso limpio antena destruida, aguanta que ah, pero estoy inmune, bloque a ver, aquí está la esfera, que no va a coger el precio. Ya, ahorita ya le entendí que no tiene que hacer. Un poquito tarde, pero. fuck, weón. A ver, que no me vayan a pintar ahorita los servidores de Mundo. Me doy con la pesada, este ¿sí? vez. ¿Sí? Wow. Oye, que. Y aquí la nave. hay que aventar. ¡Oye, oye, oye! A ver, este ejemplo parece... Bueno, sí aguanto un poco de la pesada. Oye, pero la de Orbe que estamos creando aquí. What? Un cambio. Este men anda con un saco yosa y la cama de medio de, de vacío está Guantes. Is... A ver qué lo piensan no, todos estamos en medio de mierda. Oh, este. campo de batalla. A ver, pues tenemos que quitarnos guantes. si enemigos se ve pesado si hay tres enemigos de raid este aquí a ver le dejo los de cielos ay ay me encanta el primera me encanta a ver al parecer hay que matar a unos minibus aquí para recoger no sé unas especies de para poder romperlo un en escudo no veo ningún minibus por el minibus Qué mal este segundo partido ¿A mí, a mi cúpula, para nada. A ver, a eso de ahí hay que matar. A ver qué le viento. Creo que aquí ya se aparta una cúpula. Se supone que estos es son campos de batalla, ¿verdad? A ver, ustedes, boludo, cojan el bar de daño de la cúpula. No sé si lo han cogido, no, no lo he visto. Voy a recoger estos enorme. Ahí estuve viendo el artefacto de temporada que, bueno, todavía no lo he conseguido, pero. Ah, y... Y el hay. Hay sniper activos, ¿eh? o sea, bastante. O sea, está bien por un lado, pero. Pero ¿eh? O sea, no he visto si hay otros. bots creo que hay otros. Pero. Tenemos lo que necesitamos. Uh, Nueva agua o sea, el día temporada, ahora temporada. Eso sí que ha estado bueno. Oye, esto de campo de batalla se ve, se ve bastante bien. Bueno, más interesante que, que hacer. casa de juegos. Bueno, a ver, ven acá tú. A Oye, tú. Aquí, aquí, aquí, sí. Aquí, esa es mi pana A ver, ahora a la otra a la, otra, a la otra. El choga, el choga. El la verdad. Oye, oye, el choga, el Joker. O sea, este men está en nivel 6, pero yo creo que estoy en nivel 1. Está bastante guay este evento, un nuevo evento de temporada. Vamos a ver. ¿Qué hemos conseguido bueno conseguimos una nueva arma una arma nueva pero creo que no hice espacio y ahora se había ido al baúl sí, se fue al baúl qué pena me bueno, imagino que vamos a la torre man. a la torre o al nuevo evento social me imagino a ver esto es un poco lo que de los resumen de que está la contenta, temporada lucha contra la te doy la bienvenida al CLM, el centro de logística y maniobras de emergencia. Aquí encontrarás los recursos y la información que necesitas para completar las operaciones más urgentes. Actualizando este espacio para seguir cómo evoluciona la situación del sistema, así que vuelve de vez en cuando para ponerte al día. O sea, básicamente, esto es un salón de la vanguardia como el que había en el Destiny 1. Eh, y claramente, para los jugadores que no lo sabréis, esto es la, la, la antigua torre la que fue destruida en la guerra roja. Eh, por esto como estoy viéndolo, eh, me parece que esta era la sala de donde venían las naves, lo que era, obviamente no es el mismo, bueno ahí podemos ver una nave, varias naves más claro, y bueno por lo que puedo ver esto era la zona de, la, de las naves, por más que esté remodelado, arreglado y todo, ya, y bueno vamos a ir aquí, a ver qué nos tiene, ah, a ver, interactuar, Ok, este es el artefacto, para los que quieren pausa para poder leer esto con más detalle. Y bueno, este es el artefacto de Ten a... Bueno, uno de poder. Pues gracias. Está un poquito bugueado, es porque en este momento hay mucha... Que se has cubana. parado los pies a los cabales, Jesús. Ojalá eso fuera todo. Pero, por desgracia, no es más que el principio. La Emperatriz Kaitel es la nueva representante de su imperio y me ha exigido que le jure lealtad. La conversación ha ido tan bien como cabría esperar. Gracias a la información que has recuperado, sabemos esto. Antiguos miembros de la Legión Roja y otros cabal sin líder compiten por entrar en su Consejo de Guerra. Estoy formando un equipo para evitar la reunificación de los cabal y eliminar a sus candidatos a comandantes Lord Saladino será el jefe de operaciones y Osiris estará bajo mi mando como mi consejero ¿Está interesante, Un sí. nuevo cazador, Cuervo, será tu experto en reconocimiento Como siempre Amanda Holiday proporcionará apoyo aéreo Tu tarea es derrotar a los comandantes de Kaitel por todo el sistema solar una vez eliminados sus líderes, las luchas internas de los cabal evitarán que la acumule poder. Si no aprovechamos esta oportunidad, la guerra será inevitable. Buena suerte. Pues gracias. Esta lámpara, eso de la proyección y todo, está, está bien kawaii, o sea, se la han currado bastante. Estoy tomando varias capturas de todo esto para tenerlo así también guardado en las capturé en Steam. A ver, 12 pasos. Ok, tenemos que ir con Rosygis y el cuervo. Recuerden que el cuervo es este mente. Bueno, nuevos mods, me parece. Ok, un nuevo Me una... Queda bien. Oye, un botín de la victoria en el arrecife. Glint eligió los materiales. No me has dejado pagar nada What de the esto. Fuck? Si quieres pagar tu deuda conmigo. No te quites la máscara. Te protegerá de la ignorancia de la fe. A ver. Sí, ya lo sé. ¿Qué si es necesario para que Oye, las cosas va. mejoren, cuenta con ello. Fuck, He recorrido estas calles distintas, más ¿Sí, veces de las que piensas. Ahora serio? me aceptan. Pronto te aceptarán ti. Paciencia y prudencia. A mí no, al pueblo se refiere por Saladino me ha hablado muy bien de tu ataque. Creen que su tanque les da fuerza, pero no es un señor de hierro. Saladino mantendrá la posición para que podamos concentrarnos. Necesitamos nombres y ejemplos. Mis amigos de la Recife dicen que a estas alturas, los comandantes de la Legión Roja son o brutos o fanfarrones. La sutileza no es lo suyo. Quieren la atención de Taitel. Usaremos esa información para dirigir nuestra ira. Crea un vacío de poder. Que los cabal vean el camino que han elegido. Puedes retirarte. Así que unidos en la batalla. Vaya, empiezo a pensar que a todos os gusta tenerme cerca. Qué pena que el cuervo es el único que no sabe qué es lo que está pasando aquí. What the fuck. Hay, eh, la, la oscuridad. Creo que aquí nos viene mira, la máquina aquí está, que hubo en la temporada anterior para los extremos real Ok, se la oscuridad. Pongan pausa porque quieren leer todo esto así ahorita. A ver. Hay mucho contenido en esta temporada, si sí parece, lo cual está genial. Ya no sean solamente cosas aburridas de estar farmeando casos y cosas así como lo de siempre Bueno, tampoco chafa estos ingramas de poder, pero bueno, algo es algo Y aquí tenemos la puntuación, que bueno, aquí nos darán ingramas umbral, un poco bajas de poder, pero bueno eh, cada vez que subamos, así como con los otros vendedores Está bastante interesante esta mejorada de esta máquina Aquí, a ver, vamos a ver qué es lo que hay aquí Ok Esto está interesante Wow Vaya, o sea, 1610, o sea, ¿de qué estamos hablando, de Estas armas caducarán hasta el próximo año están muy chulas y tienen buen poder. Estas sí que tienen un buen nivel de poder. A ver. a ver que el diseño está en algunos chafas, pero bueno. Al menos ya tenemos más fusiles de fusión lineal para usar. Bueno, al menos uno más. Eh, veamos que tenemos aquí abajo. Ah, ya no hemos completado la desincriptación. De la oscuridad, a ver cómo que no lo hemos completado. Aquí no me. Hay... A ver, espérate, espérate. vayamos vale, un rato a lo que es el... el espectro. Ya, nueva temporada, si sí, funciona. Lente prismático, frágil. What, y eso donde lo consigo, veo de. No sí, sé a Waterford donde consigo eso. Está medio lámpara. A ver, tenemos que poner las cosas en orden. Oh, esto está chulo. A ver que se está moviendo esto, pero no sé no, si es online o la animación. Satélite de gas y reventando contra el piso ya he visto tú. tantos humanos juntos. Ok, no Había está mal la tanta gente El colibrío. Bueno, la nave. A ver, ¿qué tal la nave? Bueno, no tengo buenos shadiacs para ponérselos. Ok, tenemos nuevos armadores. Bueno, diseño de los York Ok. La verdad es que las armaduras de titán la mayoría a veces han ha sido las la no la la más chetadas, o sea, no las más chetadas sino las más chulas de aquí. Se ve muy bien este diseño muy universal. Bueno este es un rematador ¿eh? okay están muy guays es de Rasputin, no sé ¿eh? Esto puede ser un guiño a que Rasputin, como en todo, esté super guay, son una cosa así. porque que esté esto como un diseño universal para, para el cargo, está bastante guay. A ver, aquí tenemos lo mismo de siempre. A ver, este, creo que tenemos una que otra cosa nueva. A ver, este creo que es nuevo, este rematador. Sí, sí, este rematador parece que es nuevo. Esto me parece que es nuevo, hay algunos diseños nuevos aquí para las armaduras, estamos dándole una revisión a lo que es todo esto, wow, este diseño, hostia, no tengo el BOT perfeccionado, pero... Creo que se lo, lo, lo podría conseguir en un futuro, pero este sí. Elix, niña, está bien, bien, ya ha conseguido, Está bastante. Más, chulo. Sería como regalarle. De la bro, para para sí, no o sea, el... está increíble. O sea, mejor que este, por favor. O sea, no. Nada que ver. Este sería es muchísimo mejor. Está increíble, está increíble. A ver, un polvo brillante, que tenemos? Bueno, este diseño de, de arma. Para lo que es la exótica ruina del diablo, así se llama. Espectro, nueva nave, bueno, no sé, muy buena. Bolivir, si se ve más o menos bueno. Okay. Que la gestión pública Está echando el, el baile. <ríe> bueno, este no, no ni tanto. Ok, este shader, a ver qué tal. Lo vamos a comprar, no cuesta mucho polvo y tengo de sobre Ahora lo que quiero ver es el artefacto, la temporada Esto es, de, esto es lo gratuito y esto es del pase, recuerden, esto es, todo esto es del pase Lo del campo de batalla, que es lo que hicimos ahora en eso Es solamente para los que tienen el pase, por si acaso, es, es de algo y esta victoria exótica Y esto es lo que es gratuito, obviamente los que han pagado por el pase tienen lo gratuito y yo estoy aquí está genial ah, ya, estos son los desafíos eh, semanales lo han puesto así para que la gente ya sepa cuándo es que van a salir todos estos triunfos y conseguirse todas estas cosas a ver aquí como nosotros ya tenemos el pase podemos obtener todo lo que es la pieza de armadura el nuevo arco, y su diseño o sea básicamente todo y más un 20% de experiencia Adicional a todo, sea, básicamente puedo ¿no? conseguir todo esto de una sola. Bueno, lo cual lo voy a hacer de hecho, aunque no tenga mucho poder, ¿no? puedo infundir todas estas, todas las armas y todo